Una garantía económica de 300 mil pesos, visita periódica e impedimento de salida fue la medida de cohesión impuesta ayer contra el chofer de transporte público por haber golpeado al coronel de la Policía Nacional. Hoy, Ciudadanos ofrecen su parecer sobre esta medida. Sí, estamos de acuerdo. Debieron de, de castigar al coronel también, porque él fue el que inició el problema. ¿Estoy no, de no acuerdo? Estoy de acuerdo. Bajo ningún concepto, porque desde un punto de vista lo hicieron mal por parte del de coronel. y los hoytados sin, sin ninguna medida, porque es lo que hizo que se defendió. Creo que demasiado, 300 mil pesos, para eso hay que ponerle una medida mejor. mi Cordero, NTN